En esta unidad vamos a seguir reuniendo referencias en el gestor y lo vamos a hacer desde las bases de datos. Vamos a ver qué distintas opciones se nos pueden presentar a la hora de exportar referencias cuando estemos haciendo una búsqueda en determinadas bases de datos. Como ejemplo, vamos a, a hacer búsquedas en Jatitras, en Bucea o sumon en PadMed, en Gistor y en CISNE. Nos podremos encontrar la posibilidad de hacer una búsqueda que podemos, podre, podremos utilizar el plugin Capture que nos habremos instalado cuando, para, cuando nos instalemos el plugin para insertar citas en Word. Al mismo tiempo también se habrá instalado otra barra para poder abrir y cerrar cómodamente nuestro gestor en, en Note Online al lado de Capture. Además podremos importar de bases de datos dire directamente a EndNote Online, como ahora vamos a ver. ver, elegir el filtro adecuado en el que queremos guardarnos esta búsqueda para a la hora de ir al gestor, examinar y buscar ese archivo, elegir el filtro, el mismo filtro, el filtro adecuado para que se pueda realizar la la exportación. A la hora de grabar este vídeo no nos es posible probar con una base de datos que se, acaba, se va a incorporar dentro de unos días al EndNote Online que es cielo Citation Index. La forma de, de hacer búsquedas en cielo dentro de la Web of Science sería la de exportación muy directa pinchando en el icono, en el botón en Note Online, como cualquiera de las otras bases de datos de este portal eh, eh, el web Science. vamos a ver todo, todas estas posibilidades de exportación viendo estos ejemplos de las bases de datos que acabamos de nombrar Bueno, pues vamos a hacer una búsqueda en primer lugar en Jatitras. Tenemos una búsqueda sobre el greco y nos queremos guardar este primer, este primer registro en nuestro gestor en Node Online. Pinchamos en ver registro y aquí nos aparece la opción de exportar a EndNote. Podríamos guardarnos el archivo y luego tendríamos que ir a recuperarlo desde Colet Importar, este archivo, pero tenemos una forma mucho más fácil que es la de exportación directa a nuestro EndNote online pinchando en Abrir. Nos pide nuestro nombre de usuario y contraseña y realiza la exportación. Y ahora vamos a ver en referencias sin archivar que nos acabamos de bajar de esta referencia. Bueno, pues así se harían las exportaciones de Hatitras. En Hatitras, vamos a ver otra base de datos. Vamos a, a ir a Bucea. Decimos buscar. Guardamos un par de referencias para que veamos cómo funciona y en elementos guardados ya me sale la opción de exportación. Si le digo que lo, quiero exportar estas dos referencias a EndNote, me va a decir que puedo guardar el archivo, pero le digo que abrir y me va a exportar directamente las referencias a ah, EndNote Online vemos que ya me las ha exportado si quiero comprobarlo Veo que ya tengo las referencias aquí. Cuatro referencias. Ahora vamos a hacer otra búsqueda en PadMed. Bueno, aquí tengo dos posibilidades de exportación. Si quiero exportarme todas las referencias al Ennode Online a la carpeta al grupo de referencias sin archivar me haría todas las que aparecen en esta página que son 20 referencias simplemente pinchando en capture bueno pues ahora vamos a ir al gestor y vamos a comprobar si se si nos han exportado. Bueno, pues ahora ya vemos que aquí tenemos 24 referencias. Y si hago otra búsqueda en PadMed, la misma búsqueda que puedo guardármelas guardándome un archivo y luego voy a ir al gestor esta referencia y esta otra voy a ir a, al gestor a recuperar el archivo de estas dos búsquedas guarda. Lo que tengo que hacer es indicarle, indicar a PadMed que me guarde la búsqueda en formato Medline. Le digo que aplicar. Y este archivo con las dos referencias lo voy a guardar como en... El escritorio, bueno, ¿qué tendría que hacer ahora? Pues iría al, al gestor, a colet, importar referencias. Desde aquí es donde voy a poder examinar, coger este archivo, seleccionar, para que me la pu pueda hacer la importación, el formato de padmet y ahora voy a decir que me las incluya, en la carpeta de referencias sin clasificar, sin archivar. Te digo que sí. Y ya me ha importado dos referencias en esta carpeta. Vamos a, a ir a otra base de datos. Bueno, pues aquí voy a hacer la misma búsqueda. Y voy a guardarme un par de referencias voy a señalarlas y digo que quiero exportar las referencias en esta ocasión las voy a exportar en formato RIS Digo que guardar, vamos al gestor, a Colet importar referencias, Ahora voy a poner el filtro y le digo que me las exporte a referencias sin clasificar. Y aquí tengo las dos referencias en el grupo sin clasificar. Que ahora ya tiene cuatro referencias. Por último, el catálogo de la biblioteca Complutense. Y vamos a guardarnos un par de referencias. Entonces, vamos a ver, exportamos guardamos y decimos que exportar elegimos el filtro, esto es muy importante, en Node-RED disco local y enviar decimos que guardar a Cole importar referencias este es el archivo y vamos a abrir aquí vamos tenemos que también buscar en note el filtro en note import elegir dónde vamos a guardar las referencias y decimos que importar y se nos han importado tres nuevas referencias. Bueno pues ya hemos visto varios ejemplos con todas las tres posibilidades que nos podríamos encontrar para exportar, bien con Capture, bien exportar directamente a EndNote Online o bien guardarnos la búsqueda en un archivo y luego desde Colet Importar referencias, subirnos el archivo. Gracias.